Hola, buenas, hola guapísimas. Bueno, ya sabéis que soy Carmen Manga y soy la fundadora de Curlymanga.org. Para aquellos que no me conozcan y para los que me conozcáis, bienvenidos a todos, ¿de acuerdo? Eh, a ver, hoy vamos a hablar de los zapatos. ¿Queréis saber cómo elijo yo los zapatos para vestir? Este es el apartado de lifestyle, es lo que llevamos, lo que tomamos, eh, donde viajamos. Entonces vamos a hablar de los zapatos porque yo tengo un problemísima de con los zapatos que me tienen loca. ¿vale? O sea, yo nunca he sido muy buena eligiendo zapatos para vestirme, para conjuntar, ¿vale? Porque soy muy mucho de centurión, me gusta ir cómoda y, y... Me gusta ir plana, ¿vale? Pero claro, no siempre se puede ir plana, ¿de acuerdo? Eh, por lo menos yo. Entonces, antes de meternos en el medio del asunto que suele estar los zapatos, vamos a deciros que tenéis que suscribiros. Eh, suscribiros al canal de Curlyman en YouTube. Visitar Instagram, visitar Facebook, visitar Twitter, que estoy allí. Estoy allá a muerte con vosotras, ¿vale? Ya dices que a veces es como... Eh, tardo que subir vídeos, pero los, los estoy preparando porque así es una remesa total. Lo voy a intentar hacer ahora en vez de subir varios tan seguidos e intentar cada semana subir uno, pero también podéis ver vídeos en los Instagram, ¿eh? ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir al medio del asunto sobre la historia de los zapatos, madre mía. Entonces... Aquí yo tengo unos que luego eh, os voy a hacer una foto para subirlo ¿no? porque, claro, no son verdes y como tengo lo que es el babá, no puedo sacar nada verde. Entonces, vamos a, a hablar de los zapatos. ¿vale? Hay varios tipos de zapatos, es que se nos dan los planos, pero dentro de los planos también hay tipos, o sea, tipos de planos. Son los que son como free flow, que son las sandales que vamos a la piscina, que son muy planas. Como estas que llevo aquí, no sé si las podéis ver, sí, veis que son súper planas, estas me encantan porque estas son muy cómodas, eh, yo me las pongo cuando después de salir a la piscina, cuando ya me vengo ya a casa, después cuando voy al gimnasio, al gimnasio, para no tener que tirar las zapatillas me pongo estas, que son muy bonitas y son planitas. ¿vale? Este es un tipo de zapatos que me encanta, Estos están hechos, por ejemplo, de mimbre, de, de, perdón, de bambú, están hechos de bambú, y luego tienen ese diseño así africano que me encanta, así como muy bonito, muy bonito. Luego tenemos los que son planos, pero tienen un poquito interior de tacón, ¿vale? Que son los de las centurias, Entonces, yo os voy a enseñar dentro de todos los zapatos que, que tengo así la diversidad, un poquito de lo que yo tengo y lo que yo considero que tienes que tener en tu armario, ¿de acuerdo? Eh, solo me falta unos que son tacones finos, que yo creo que los tengo por ahí, pero no los he encontrado. Entonces, vamos a empezar. Eh, normalmente cuando quiero ir cómoda y quiero ir un poquito elegante, pero sin mucho tacón, eh, me gusta ponerme este tipo de zapatos. Son muy, son muy monos, ¿vale? Esos son así, son muy cómodos. Y mirar qué tacón, el tacón que tienen este es un tacón así que es, no es un tacón muy alto, digamos que así sería como un tacón salón un poquito más, un poquito más bajito. ¿De acuerdo? Con estos me los puedo poner con vaqueros, con falda, con vestido. O sea que voy muy cómoda y voy vestidita, ¿de acuerdo? Voy bien. O sea, a me este vestido que no me podéis ver, a ver si me voy a poner un poco aquí para que me veáis. ¿Ves? Por ejemplo, si yo me pongo este vestido, me podría poner estos zapatos. O también podría llevarlo con charretas, depende del vestido que yo quiera llevar, a ver Si quiero ir un poco vestida, o sea, cómoda por informal, pues me pongo poner unas sandales. Mejor que estos, por ejemplo, unas cuñas. Las cuñas y paparratas con este vestido que es como mucho más madre mía, o mucho más fresco, pues te los podrías poner perfectamente. De acuerdo, luego tenemos el que hemos hablado antes que es el tipo zapatos centurión que a mí me encanta. Es que estos romanos eran muy listos. <risa> Porque mira, lo que más me encanta de este diseño que es de Carmilla es que eh, se llama Carmilla, Carmilas. Siempre me se llamaba como la vampira, esa Carmilla, famoso cuento vampírico, pero es Carmilas. Eh, con L apóstrofe vale que es que me encanta, está aquí la, la, la, no sé si lo puedes ver, no lo podéis ver, está aquí el nombre por dentro, a mí lo que me encanta estos esos es porque yo no puedo ir muy plana, ¿vale? tengo un problema, tengo un problema que tú les despeñar los pies entonces se me meten para adentro, entonces lo bueno de estos es que eh, tienen un tacón, no sé si lo podéis apreciar, ¿ves? que te eleva el pie, o sea, parecen planos, pero en realidad aquí te eleva el pie, lo que es el, lo que es el, Sí, te eleva el pie, el talón, eh, el, o sea, tiene uno aquí, eh, como, como sea una arma, en el talón que te eleva el pie. Y luego el detalle los datos es, la es, es fenomenal para el verano también porque eh, ves que tiene una apertura aquí y luego tiene otra apertura adelante, si la podéis apreciar, pues estos tipos de zapatos son fantásticos porque los puedes poner con, eh, con, con falda, con pantalones, con un vestido largo sabes, es que me como más informal o sea, para mí es que estos son win, -win es que eso me fascinan estos zapatos de hecho, es que me los compré, es que creo que me los he puesto cada vez que he salido tanto como con vestido largo, con eh, falda, con pantalones cortos, o sea, me fascinan porque son súper cómodos y luego lo mejor de todo, lo que me dijeron es que Siempre voy a deciros una cosa, si compras unos zapatos es mejor tener tres pares de zapatos o dos que sean buenos, ¿vale? compraste muchos zapatos de estos que, baratos que luego eh, primero te van a fasear el y luego que no te van a durar nada, no merece la pena, es preferible. Si puedes, ahorra para comprar unos buenos zapatos que te duren un año, dos o tres años. Yo tengo zapatos, las botas que tengo desde, a ver, yo creo que... Uff, eh, no sé si hace 10 años que los tengo y están impecables, o sea, que es importante que cuando compréis los zapatos eh, lo hagáis eh, pues con cabeza, o sea, pensando en el futuro, no en que ahora están de moda y súper cool, no. compras autos que os puedan durar, esto es como digo siempre con los bolsos que no hablaremos de ello Vale, estos y luego, tengo estos, estos a mí me los compré en la misma tienda que me encantan, estos ves, el tapón es más gordo, este tacón te lo puedes poner también, tanto como si llevas un traje, falda, chaqueta y vas a una entrevista eh, te los puedes poner. Evidentemente, lo ideal sería si que fueran negros si vas a la entrevista. Pero si también se si hace un plano informal, con una falda que no sea excesivamente corta, porque si no ya da un aspecto un poquito rarillo, pero si es una falda que lleva un poquito por la rodilla, ¿no? Un poquito, sí puedes ponértelo, ¿de acuerdo? Y luego si llevas una mini falda que no es súper mini, recuerda que si te pones tacones tienes que cubrirte la parte de arriba. Es decir, que la parte de arriba no sea igual de insinuante que la parte de abajo. En, en esto de, de ir bien vestido es enseñar, eh, a ver, es que la gente intuya, no que vea. Es decir, si tú llevas, llevas una falda muy corta, ponerte un, unos tirantes, un escote que se te vea media, me, o sea, medio seno, a la medida del seno, como no, no. Es, lo genial es ponerte si le pones una falda corta o no es corta ponte si quieres poner tirantes porque cubra un poquito lo que es la zona, eh, la zona del pecho de acuerdo la V que digo yo entonces de esa forma vas a ir mona vestida lo que no se puede hacer es llevar eh, o sea, eh, descubierto la parte de arriba medio desnuda, la parte de abajo medio desnuda, porque da bastante feo. Eh, eh, y luego lo más importante es siempre recordar que menos es más. Ejemplo, yo llevo estos pendientes, por ejemplo, eh, estamos hablando, pero luego no llevo muchísimas, no llevo nada más, no llevo un collar aquí que me cuelgue, no llevo aquí uno, unas, o sea, eh, una unas pulseras excesivamente no, llevo el vestido es muy, muy discretito, si podéis ver, ves Es muy discretito y luego lo que rompe la, esa, es, digamos, esa sencillez son estos pendientes que yo llevo puestos. Y bueno, es que claro, quería enseñaros los verdes, pero lo que voy a hacer con los verdes es haceros una foto y, eh, y subirosla para que veáis lo, eh, los zapatos los verdes que no los puedo enseñar, porque claro, al ser verdes con la, el background no puedo enseñarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Eh, pues ya habéis visto los tipos de zapatos que tengo. Luego también podéis incorporar vuestros zapatos, unas que siempre vienen bien. Para la gente que tiene que no tiene problemas de los pies, por eso es que algunas manueletinas no sujetan el pie, por lo tanto, eh, No lo recomiendo yo para las personas que tengan problema de, de, de, de los pies, ¿vale? Son muy planas y no sujetan, no sujetan. Entonces sí, es importante que vayas... Eh, antes de comprarte cualquier zapato súper bueno que vayas a comprarte, eh vete a un podólogo si puedes, ¿vale? que te mire los pies, un especialista que te mire los pies y que te diga, porque a veces muchos de nosotros tenemos problemas en los pies a la hora de andar y tal, y no lo sabemos. Entonces, si hemos llevado los zapatos que, que nos hacen daño o que nos lo deforman más, no tienes ni idea. Entonces, es importante, vete al podólogo que te mire y puedes ir, por ejemplo, a la farmacia, que, en la farmacia de podólogos y que te miren cómo van los pies, si necesitas normas, si necesitas plantillas, y a partir de ahí tú te vas a tus zapatos vale zapatos. Eh, luego también, bueno, es verdad que los zapatos es uno de los elementos más caros a la revestir porque una camiseta se nos cuesta una camiseta de 3 euros en cualquier tienda, pero los zapatos es importante que sean muy buenos. Entonces, yo, yo, mi consejo es que la mayoría del dinero que te gastes en, en comprarte ropa y camisetas y vestidos que cuestan 3 euros, 5 euros, 6 euros, no, olvídalo, olvídalo, cero, cero, invierte el dinero en unos buenos zapatos, porque esa es la diferencia entre Primero, ir bien vestida, porque los zapatos dicen mucho de la persona. Dos, que tus pies estén a salvo. Y tres, que te ahorres un dinero durante un año o dos. Y no te compres esos zapatos porque están de moda. Cómprate zapatos que estén dentro de lo clásico, por ejemplo, este modelo de zapatos perfecto, porque está inspirado en los años 40, 50. Sería estilo vintage, va un poquito. Esto lo llevaba Lana Turner, Dorothy Dandridge, lo llevaba Merlin Moros o sea, esos zapatos como que nunca pasan de moda y a lo mejor el color sí puede pasar de moda. Llevas un zapato y que todos te los tengan negros y los puedes ir llevando. Eso es lo más importante. Y dicho esto, pues nos vamos a despedir y vamos a pasar a la sección de bolsos. Pero antes de eso, recordaros que tenéis que suscribiros a Curly Mange, que es un canal de belleza estilo... Cabello, y que es, es que está encantada de estar aquí, nada, ¿no? y que va mejorando con el tiempo. Así que yo siempre os estoy preguntando qué os parece ahora la iluminación, el background, qué os parece, qué os parece los cambios que se realizan en el canal. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dedos arriba y, para, y luego darle a la campanita para que podáis ver más vídeos míos y si os lleguen ahí notificaciones. Y luego algo mucho más muy importante que me encanta es que podemos interactuar, interactuar conmigo. Y luego, eh, recordaros que esto es una asesoría excelente. Que la gente está como que loca, que está, está. La gente está llamándome, mandándome WhatsApp, o sea, madre mía, es como, por favor, socorro, tranquilas, que no veo a ninguna parte. Y está funcionando muy bien la asesoría. Y espero que además echéis un vistazo a curlmangue.org, que os lo voy a dejar abajo, la sección de no asesoría, porque está muy bien de precio y os va a encantar. Sí, nada, un beso.